Familia Reiner, buenos días, tardes, noches. No sé a qué horas se estén viendo el podcast, pero bienvenidos, eh, Canal 49, como todos los lunes. Saludarlos a todos y cada uno de ustedes, es un verdadero gusto y placer. Eh, semana complicada, noticias eh, difíciles, que a un servidor eh, sí me causan como mucho ruido. Pero este, bueno, vamos a entrar ahorita de, de, de lleno al, al tema, ¿no? Que nos... Acontece y que nos eh, importa en esta semana y que nos preocupa en, eh, a mí en lo particular en demasía. Pero bueno, eh, primeramente entremos con, con noticias ¿no? que ya se dieron esta... o que se fueron dando esta semana. Eh, de entrada, pues eh, dos firmas que tienen que ver con, con el tema. ¿no? Se firmó a Tony Jefferson, un, un profundo de... que viene de los cuervos? Pero bueno, ya había estado con Arizona, que en su momento... Eh, 2016 me parece que fue cuando fue agente libre. Este, estuvo incluso rankeado como el segundo mejor de la liga, atrás de Eric Berry. Entonces, es un, es un profundo, la verdad, bastante, bastante bueno, rentable. Eh, pero que en 2019 tuvo una rotura del ligamento cruzado de la rodilla. Eh, eso terminó con su temporada. 2020 no jugó. Y pues bueno, ahorita lo tomamos en los 49 de San Francisco. Creo que Sano es un, es un buen jugador, es un buen elemento, pero después de esta lesión y un año de inactividad, yo no sé qué tanto nos pueda venir a ayudar. Pero bueno, llega a la bahía a ver si nos puede eh, pues, echar la mano en algo no con, con las situaciones que se presentan. Por otro lado, se, se, eh, se firma este tacle, perdón guardia izquierdo eh, Senio. que le mete. ¿No? Así se es apellida. Está medio raro el apellido. Pero se firma también en por un año, eh, estuvo por ahí, ya pasó con los Santos, ya pasó con los Tejanos, llega a San Francisco, la verdad, <coughs> perdón, la verdad es que yo creo que es un hombre de, de rotación, se tratará ahí de hacer este, yo no creo que vaya a banquear a Tomlinson, definitivamente no lo va a hacer, yo creo que va a estar ahí pues, por si las dudas, por si se requiere, eh, darle descanso a la línea ofensiva en algún momento en el, o en partidos ya este, decididos, no lo sé. Pero bueno, viene este, a, al equipo dos elementos que pues eh, creo que llegan por necesidad más que por... Eh, porque se quisiera traer gente de este, de este estilo al equipo y pues, se agarró lo que hay más o menos disponible. Porque este, pues bueno, se dan estas tristes, eh, frustrantes y... <coughs> para un servidor... Eh, hasta molestas noticias de lesiones. Un tema que parece que no nos deja en paz. Eh, en esta ocasión fueron Justin School y Tarvarius Moore, los caídos, ¿no? Ya teníamos el caso de Jeff Wilson Jr. Y ahora son estos dos jugadores que en la misma práctica se lesionan, ¿no? Eh, al parecer la temporada, al menos de Tarvarius Moore, ya se acabó, ¿no? Como, como reviviendo los demonios del año pasado. Se hablaba de que incluso Nick Bosa ya había estado participando, no de lleno, pero ya se había integrado con el equipo en estos OTAs, o estas eh, actividades del de, de, de equipo, donde había esta, había habido bastante participación de los jugadores, ¿no? pegándole ahí a los 90 jugadores que habían estado cuando en otros equipos no se habían presentado ni 40 a entrenar, entonces a Francisco se estaban haciendo y llevando bien las cosas. Pero ante esta situación, pues Shanahan decide cancelar todo, Cancelar todos los, los entrenamientos que se reanudarán hasta el 31 de julio. Una, <risa> perdón, ando un poquito con tos. Nada que ver con el COVID. más que estos climas y estas lluvias este, no me dejan en paz. Y no nos dejan en paz a nadie. Y con esos cambios de clima, pues un poquillo de tos. Sí, ya, pero todavía no se preocupen. Ya estamos checándonos nada de qué preocuparse. Este, pero pues hablo mucho y de repente se me viene este absesillo de tos. Pero bueno, les decía, Shanahan cancela las, los entrenamientos, ¿no? Yo creo que también un poco harto de que continúa esta situación con los 49. Pero, aunque me parece una medida, eh, pues, no sé, tal vez, no la quiero llamar inteligente, una medida cautelosa para seguir evitando que sigan cayendo soldados. Sí me parece que la decisión es quererle tapar... Querer tapar el sol con un dedo. Ok, pues no entrenan, no se lesionan. Está chido. Pero inevitablemente cuando empiezan los minicamps, ya el 31 de, de, de julio, que estás básicamente o prácticamente a un mes de la pretemporada y a mes y medio de, que, de la temporada regular, pues es regresar y va a tener que haber contacto, quiera o no, Shanahan y compañía va a tener que haber contacto, va a tener que haber prácticas fuertes. Yo no sé si esto es lo que va a es una medida a corto plazo, pero a mediano plazo, yo no sé si eso nos va a resultar. La verdad es que yo creo que si ahí entramos ya en un tema de, de, de preparación física, yo no sé qué está pasando con el cuerpo de preparadores físicos por ahí. Ya les había yo hablado en, en algún programa de, de este cuerpo, ¿no? Obviamente, pues revisando lo que había pasado en la temporada pasada con, con, con los 49 y la verdad es que no se hizo y no se ha hecho ningún movimiento con la preparación física, con el cuerpo de preparación física de los 49. Yo no sé por qué, digo. En cualquier caso, se podrán argumentar muchas cosas, ¿no? Se podrá decir que los jugadores no se preparan bien o le echan la flojera a la hora de calentar. Por ahí se han manejando teorías conspirativas, ¿no? De que Shanahan los pone a golpear mucho. Y que, y que inclusive cuando no tienen que hacerlo los pone a golpearse. Y que por eso se lesionan. Señores, es NFL. Estos hombres no llevan jugando 3 o 4 años que llevan en la liga o 10. Estos hombres juegan desde categorías infantiles y están acostumbrados al golpeo. Obviamente en la NFL pues el golpeo sabemos que es todavía muchísimo más intenso que cualquier otro, otro nivel que hayan practicado pero los señores están pre preparados para esto todos los equipos lo hacen todos y sí, en todos los equipos hay lesionados todas las temporadas pero lo de san francisco se está volviendo ya un, un tema bastante al menos para mí muy muy preocupante no sé a qué se debe pero bueno siguen cayendo no les digo se pueden argumentar que la preparación que, que, que no sé que le echaban la flojera que entrenan de más o entrenan de menos o, o que la mala suerte y que hay una maldición y la malaria etcétera etcétera etcétera pero en cualquier empresa señores y en cualquier negocio tienes tus departamentos y si algo no estás eh, funcionando pues tienes que ir sobre eh, la gente que está en ese departamento y saber qué está pasando porque si este cuerpo de preparación física está contratado precisamente para evitar que esto pase no y, y, y sigue pasando, pues entonces tiene que haber un responsable Y si no son ellos, yo no sé quién es Pero no se está haciendo nada Y creo que Shanahan al cancelar los, los OTAs Pues nada más está tratando de, de calmar un poco las aguas No sé si está esperando a ver qué puede pasar Y empezar a revisar a más a fondo Pero estamos ya casi tocando la puerta De veras, miren, pareciera que falta mucho Pero falta, estamos a... Tres meses, que son tres patadas ya de que empiece la temporada, y, y pues yo siento que con este mes que se va a descansar o mes y cacho, yo no sé, los jugadores saben que se van a poder hacer. Yo dudo mucho que se pongan a entrenar, ¿no? Por ahí estaba yo viendo ya un video que andaban en Las Vegas, este Kittle y Freelance, o en Las Vegas, o en algún lugar así, andaban ya como que de fiesta, entonces, pues yo no sé, esto también, ¿qué tanto va a contribuir a que. Si sí, no se van a lesionar, pero yo no sé si se van a seguir preparando físicamente para lo que se viene y, y esto ya es un tema que sí creo que merece demasiada o, o mucha atención, no lo podemos echar ahí en saco roto, ya es un tema, miren yo empecé a hacer este canal en 2018 me parece que fue, sí 2018 el siguiente año que llegó Shanahan y, y, y yo ya, inclusive en ese entonces, ya había hecho un programa en, en donde desde la era Hardbook hay mucho lesionado en San Francisco. Es una constante con los 49 s eh, Aquella camada de Kaepernick después de todas estas broncas con Balky y que se fueron muchos jugadores cuando se le echó toda la culpa, la culpa a Kaepernick. Cuando revisamos ese 2014, fue creo 15, o sea, fue también un hospital en San Francisco que se le podría pedir a Kaepernick con un equipo básicamente deshecho? Además de Chip Kelly y bla, bla, bla. Pero, o sea, mi punto y a lo que voy es que ya las lesiones en San Francisco es una constante de varios años para acá. Algo tiene que hacerse porque ya nos está costando temporadas, ¿no? 2020 nos costó en un, para mí, un 70, 80% las lesiones, los resultados que se entregaron. Y si ahorita, que todavía no empieza ni la pretemporada, ya tienes a tu. Al que se suponía que iba a ser tu corredor eh, suplente lesionado. Por seis meses. Estamos hablando que va a regresar por ahí de. octubre. Tal vez, ¿no? No sé, no sé, no sé, hasta noviembre. Y ya no sé si va a regresar a jugar. A lo mejor ya ni juega, ¿no? Eh, Justin Scott, bueno. Podría ser, no tan preocupante. <coughs> Porque pues al final es hombre de rotación, ¿no? De repente sí lo hizo bien, hay algunos snaps que tuvo, eh, pero sabemos que es, es rotación, ¿no? Eh, entre que lo mueven de guardia derecho y guardia izquierdo y de repente tackle izquierdo cuando Trent Williams se lesionó y así, pues es un hombre de rotación, ¿no? No, tiene, no ha tenido como una posición fija, a pesar de que en la universidad jugaba como guardia derecho. Lo han estado moviendo ahí. Y es un hombre de rotación, pues que nos va a estar haciendo falta y por eso traen a que le meten, a ver si le mete <ríe> al equipo algo de talento, ¿no? Este, pero, pero Moore sí es un hombre que nos ayudaba en, en la zona profunda, que sí nos estaba, inclusive en el Super Bowl jugó muy bien, ¿no? Y es un hombre que ahí estaba haciendo las cosas, este, bastante bien, ya era básicamente, el año pasado fue el, fue el tandem de Seftis, ¿no? Moore y, y Ward ante la lesión de Tart digo, Tart regresa y tal vez Moore, pues, Estaría ahí un poquito atrás, pero pues todavía podría ser. Inclusive en algunos snaps lo metían como esquinero, ¿no? Cuando se requerían ante tanta lesión. Que digo, yo creo que los esquineros titulares, al menos este año, va a ser Jason Barrett y, y este, Emmanuel Mosley. Pero Murray era también un hombre de rotación y bastante confiable. Entonces, empiezan a caer estos, estos, estos jugadores y se empiezan a encender poquitos rojos, ¿no? No es el botón de pánico, pero sí ya es algo que, que no está chido. La verdad no está bien. Y yo no sé qué va a pasar. Yo no sé Shanahan qué, qué va a implementar. Lynch, eh, York. Oh, ¿Qué van a hacer? Tienen que revisar este tema. A mí sí me está preocupando bastante. Ojalá pues este, salga alguien ahí, ¿no? En el caso de Moore, este, Ufanga, el novato. Ojalá pues sea la oportunidad para él demostrarse, ¿no? Y ahí pelear algo. Yo la verdad no me confío ya tanto de Tart Yacuisky Tart también se lesiona mucho Jimmy Ward también se lesiona mucho Jason Barrett estuvo bien el año pasado Pero también sabemos que tiene su historial de, de lesiones Emmanuel Mosley en ese sentido tal vez el más rentable Porque Kevin Williams también ya trae problemas ahí de la rodilla En general nuestro, nuestra secundaria tiene muchos problemas de lesión Sherman ni se diga, digo, y ni siquiera sabemos si va a regresar Que ese es otro tema ¿no? que, que, que hay que ver Tal vez con esta lesión de Moore se abra un poco más la posibilidad de traer a Richard Sherman Que hasta donde yo sé, él dice Como que ya tiene las cartas sobre la mesa Y él decidirá cuando empiecen los minicamps Ya veremos qué pasa Pero habría que considerar entonces eh, Ver si todavía podemos traer al, al tío Sherman de regreso este, A ver, a ver qué pasa en, en, en el equipo no este, este es el tema como que quería que hablar hoy La verdad es que tampoco hay como mucha información Y menos ahorita que se cancela todo eh, yo creo que van a empezar a evaluar muchas cosas, pero si es un tema, por ahí alguien me preguntaba, ¿no? De qué iba a hablar ahora ya el, el, el jueves pasado, el, el jueves que viene, porque miren, ya revisé a todos los rivales, si no han visto los, los, los programas anteriores, los cuatro programas anteriores, de verdad, échenles una, una revisada, si no quieren ahorita, ya que venga la temporada, es bien importante, si tú ya eres fanático de, de los 49 de hace tiempo y sabes de fútbol americano y, y, y sigues al equipo, Sabes lo importante que es, es ver quiénes son los rivales, con, contra qué nos vamos a medir, como para más o menos eh, ver qué, qué, qué tanto, a qué tantas son nuestras aspiraciones. Si tú eres alguien nuevo, que no sabe mucho, que apenas está eh, conociendo, integrándose o a esta onda del americano y a los 49, velos, vas a empezar a aprender un montón y vas a empezar a ver eh, que la NFL es más allá del equipo al que le vas, hay muchos rivales y hay que verlos a todos, ¿no? Inclusive se los comentaba en el, en el programa pasado el jueves. ustedes ven estos programas, estoy analizando básicamente 14 equipos eh, de la NFL. Es media liga, entonces pues, también Igual para los que les gusta el fantasy y los que les gusta esto de las apuestas y los que les gusta esto de, de, de, de ver qué onda no con los scores, pues es una guía que les puede ayudar bastante. Veanlos, de verdad, se los, se, se los recomiendo mucho porque ya que venga la temporada todos van a querer saber contra qué nos vamos a medir y ahí hay una guía bien completita. Pero bueno, me preguntaban de qué iba a hablar este jueves. Yo tenía por ahí algunos temas que ya me habían estado diciendo, ¿no? Por ahí les debo un programa que me han pedido, que es el de los Jack Bros, ¿no? Los, los Yard After Catch Bros, que es George Kittle, Divo Samuel y Brandon Ayuk, que son los, el trío de receptores que más yardas ganan después de la recepción. Ese era uno de los que, te, o los que tengo ahí en el tintero. Por ahí alguien también, inclusive mis carnales del Empire de Jalisco me decían de Steve Young que sí les debo un, un programa especial de Steve Young y sí lo voy a hacer voy a aprovechar tal vez ahorita este este lapso de inactividad que va a ser para, para, para hacer estos programas que también yo tengo muchas ganas de, de hacer de hablar de algunos jugadores de hablar un poquito de su historia, de sus trayectorias este, y poder sospechar, porque también de Steve Young no hay mucha información y la verdad es que creo que, que se la deben y, y yo quiero hacer eso quiero hacer un, una, un buen trabajo de investigación y de recopilación de, de la carrera del señor Steve Young, que es otro programa, otro programa que ya estaba planteando y que yo estaba pensando, el que también me interesa hablar mucho es de Fred Warner, eh, su contrato que tiene que llegar por lo que representa Fred Warner para nuestro equipo. El año pasado hice el del Factor X, que hablaba de Kyle Juszczyk, ¿no? y, y, y ahí les planteé yo lo importante que es Kyle Juszczyk, no solo para la ofensiva de San Francisco, sino para el equipo en general. ¿Por qué Shanahan lo tiene en un lugar tan importante? ¿Por qué se lo trajo? ¿O fue el primer jugador agente libre que firmó cuando llegó a San Francisco? ¿Y por qué fue el primer agente libre que firmó este año en, en el offseason? ¿no? Y, y quiero hablar de Fred Warner porque me parece que a la defensa... Digo, no es que sea un factor X porque es más que claro que es el, es el bastión y es el, y es el corazón de la defensiva, pero creo que se merece un programa especial. Los voy a aguantar un poquito estos, estos temas porque este jueves sí quiero hablar de lleno. Quiero entrar de lleno a tocar este tema de las lesiones. Creo que sí es un, te es un, es un tema que merece mucha, mucha atención, que, que merece ser hablado y que se tiene que hablar. Porque la situación de San Francisco ya no puede seguirse sosteniendo así. Ojalá le llegue a Shanahan y a compañía y, y puedan ver un poquito los números. ...y todo lo que ha estado pasando con San Francisco... Eh, ...con respecto a este tema... ...pero ya no les voy a decir más... ...este podcast no va a ser tan largo... ...porque el jueves les tengo mucha información... ...que creo que les va a interesar... ...creo que a todos nos va a interesar... ...saber qué carajos está pasando... ...con, con, con el ejército de San Francisco... ...que están cayendo tantos... ...y tantos y tantos desde hace ya bastantes años... ...entonces pues bueno... ...hasta ahí la dejo este, este, este día... Eh, les mando un abrazo a todos. Ya saben que pueden escuchar el, el podcast en, en iBox y en Spotify. Ahí en la, en la descripción les dejo los links. Este, síganme en las redes sociales. Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram. Por ahí me tengo que meter a Twitter. No he tenido mucho tiempo. La verdad es que luego sé. Ustedes no saben todo lo que ando haciendo. Pero, pero sí, tengo que revisar ahí las redes. Porque ustedes amablemente me escriben, me dejan mensajes y todo esto. Entonces les voy a contestar. Este Y eh, pues suscríbanse al canal Ya saben, eh, suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones ¿Saben qué? Estaba yo viendo un video del Chombo No sé si conocen a Te lo dijo el Chombo Estaba yo viendo un video de este señor Y por ahí él decía Que revisen su campanita de notificaciones Porque de repente YouTube, por alguna extraña razón Se las desactiva Entonces chequen que siga activada Su campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cuando subo mis videos ¿Va? Y así ya estamos al pendiente de lo que estamos haciendo en Canal 49 Les mando un abrazote a todos Cuídense mucho, nos vemos el jueves Para el Canal 49, de verdad No se lo vayan a perder eh, Mucha buena vibra Cuídense mucho, ya saben, sigan todavía las precauciones Estamos en un verde Semáforo verde eh, Es naranja y parece rojo y ya no sabemos qué onda Entonces síganse cuidando mucho O cuidémonos todos Abrazote, buena vibra y Gold Niders.